Eh, hola, buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa. Os, pres os presentamos al grupo Petaluda en LMS. LMS, LMS Stream. Eh, Irene y Pepi, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? <todos> Hoy hablamos un poco con Pepi. Eh, es, es, ar, ah, es argentino Viene a Barcelona con 12 años Trabaja en Cataluña Radio Es activista eh, Queremos Queremos conocerte un poco más eh, Háblanos de ti eh, Estás casado no, no, no estoy casado. ¿Tienes hijos? Tampoco. ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a la música? Hace unos 20 años, más o menos. Desde los 12. ¿Por qué te gusta la música? Bueno, creo que me... Es una compañera que... No sé. Eh, me acompaña en los buenos y malos momentos de la vida. Eh, ¿Quién te inspiró? Eh, la Irene. <risa> Ella. Ella. Eh, ¿Qué les inspiró eh, en poner el nombre al grupo? Bueno, Petaluda quiere decir mariposa en griego sí. y en la época donde nos conocimos, pues, eh, en aquel momento tenía un novio griego que me llamaba Petaluda porque me movía mucho, muy rápido y todo el rato. ¿Sabes tú? ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? pues me gusta, yo trabajo todo el tiempo con la voz, bueno, no todo el tiempo, porque di dirijo un par de corales y doy cursos de técnica vocal, pero también por las mañanas paseo a una señora muy vieja, muy vieja, muy vieja, muy vieja, que necesita una ayudita, entonces la voy a buscar a su casa con su silla de ruedas y le doy un paseo para que le dé el sol. Y al final es lo mismo, mm. Hablo mucho con ella y al final comunicar y hacer vínculos donde podemos charlar, reír y es lo que me gusta y, y que me dejan mandar. Sobre todo mando mucho yo en mi trabajo. Sí, eso me gusta. ¿De qué equipo dispones y en qué ¿Consiste? Eh, bueno, yo tengo una guitarra Ivanes, eléctrica. Tengo esta guitarra acústica que no sé qué marca es. Y también tenemos un par de micros, ¿no? Como banda. Tenemos un micro eh, no inalámbrico. ¿Cómo se llama? Un piso eléctrico que una cajé Y también tenemos un micro condensador eh, quan que está bien para grabaciones una y una pedalera. Eh, ¿Parlas catalán? Parlo catalán Parlo ¿Por qué aquí? Eh, yo emigré con mi madre y mi hermano desde Argentina eh, por la crisis económica del país Y yo vine desde mi país eh, que está aquí al lado pero también vine... Eh, porque um, no me gustaba mucho el ambiente de, del lugar donde nací y venía a abrir mi mente un poco a otro lugar. Eh, ¿Qué le, aconseja le aconsejarías a un joven que se quiere dedicar a la música o a la radio? Eh... Sobre todo que toque mucho y no tenga... Bueno, que intente no tener mucha vergüenza y que vaya sobre todo a muchos conciertos. Sí, yo creo que escuchar música es bueno para aprender y para el alma también. Y, y yo le aconsejaría que no se frustre porque habrá momentos donde sientas que estás estancada, o, estancade, o estancado, y, o no te sientas especial por lo que estás haciendo, pensando en que los demás ya han hecho algo parecido o creer que lo tuyo no va a ser tan brillante como los demás, pero es lo tuyo y hay que seguir haciendo. Es un regalo que hacemos. ¿Y qué opinas sobre la final del fútbol? Eh, que muy bien, ¿no? Que ganamos. Argentina. ¿Eso no me la pasas? No. A mí me es que parece, me parece una mierda el fútbol. Hey, hey. Oh, eh. Ah, vale. Eh, muchas gracias. Eh, ahora te dejamos con Adán. Que, que era un pequeño cuando... Cuando quiera. Sí. Empezaremos con un test rápido así. Venga. Y... Y le, le vamos a hacer unas preguntas rápidas. Eh, ¿Qué son los panalles? ¿Tú y yo? ¿Tú. ¿Seguro? Sí. Pues es un dulce tradicional de latardo, hecho con harina de almendra. Y, a mucha gente no le gusta, A mí me encantan ¿Eh? Eh, ¿Quién es el presidente de Cataluña? Pere Aragonès ¿Has tenido alguna novia catalana? Sí uh, ¿Novia, novia? Mm, ¿Novia He tenido... Novia? Sí, novia y novio catalán sí, sí. Eh, un, ed un edificio modernista Aquí en Cataluña El poder de la música A Pedrera ¿El? A Pedrera Ah, vale eh, si no fueras músico o, o música ¿A qué te dedicarías? Yo sería nutricionista mm, Sería cualquier cosa que me pueda Aportar dinero a final de mes Para mantener a mi familia eh, ¿Lugar favorito en Barcelona? Para la Ciudadela. Eh, a mí me gusta el barrio chino eh, ¿Cómo te ves en 10 años? En 10 años eh, me veo mmm, tocando el piano muy bien y mmm, cantando y dando cursos de técnica vocal a gente que estará súper motivada. Yo con una plaza fija en Cataluña Radio y corriendo maratones. Eh, ¿Comida favorita de Cataluña? Pasaron. No, mm, los Escudella eh, Comida que detestes, en catalana Que deteste Sí, que no Oscar cargols <laughs> Yo el rocón este de San Joan o no sé qué <laughs> No me acuerdo cómo se llama <laughs> Tortel de reis o sí, así eh, Te gustaría volver a tu país? No lugar. Eh, A visitar, sí A vivir, no eh, ¿Tienes pareja? No ¡Mentira! <risa> ¡Está mintiendo! Oh, oh, oh, oh. <risa> ¿Y tú? ¿Eh? <risa> ah, <risa> vale, <risa> sí, tengo <risa> Está bien, <no> miente. <risa> ¿Qué es lo que más te gusta de tu país? O del lugar de... de eh, su gente y la comida a mí me gusta mucho de mi país eh, que el tiempo, el tiempo me refiero a, a, sí, el tiempo, ¿no? Hay como, suceden cuatro estaciones cada día, eh, llueve, nieva, hace sol y, y, y todo a la vez el mismo día y eso me gusta mucho. ¿Un deporte favorito? Eh, correr A mí me gusta el voleibol eh, ¿Qué es la castañada? Eh, una fiesta que se hace en otoño en Cataluña y se comen castañas y boniatos Bueno, era una fiesta funeraria, empezó siendo Y para terminar, eh, ¿qué prefieres, Meso Cristiano? Maradona eh, ah, No te gusta Mm, prefiero a Messi que, que, que a Ronaldo eso no sabe nada no. <risa> eh, muy bien, felicidades eh, lo habéis hecho muy bien y ahora nos tocarán una parte un par de canciones hemos pasado el test sí, sí, lo he aprobado. sí hemos aprobado sí, sí. Desde el balcón intento ver las caras, descifrando siluetas, recordándose en la cama. La puerta se cierra de golpe, es ahora cuando empieza el revoltijo de las pasiones. Como un caracol que pasean deseos, pasados, recuerdos. Entrelazamos ideas, las risas los pelos, pero sabemos que a la mañana sustituiremos tanga por un pasamontañas. Ja, ja, ja, ja. Parece divertido, lo sería si supiera que no habría incertidumbre hasta la próxima visita. Recuerda cuando vayas de viaje. Coger el pasamontañas cuando actúes en la calle. Pero recuerda, si no te importa, compañero, cuando estemos juntitos, quitarte lo primero. No hablo de amor civilizado, tranquilo buscamos, amor es libertad. pata con pata de palo no coges sin reparo, nos cogemos de la mano y cómico a veces pensar lo no reprimida que me siento cuando clavan su pila al mirar ese gesto incierto no entiendo y vamos hablábamos de libertad y ahora que la tenemos enfrente no sabes hacia dónde mirar vamos te animo a que deshagas el lío. ¿Qué te parece mientras tanto? Darte un paseo conmigo, amigo. <risa> <risa> parece divertido. Uh, date un paseo conmigo, amiga. <risa> <risa> y respira respirar parece divertido y de pap pap para papá papá Soy fatal, pero elegante Soy mortal, sin asustarte Me alejo y tú vas a mi cuello a rozarte De mis labios te di de beber y empiezas a abrazarte No te dejaré ir sin que sepas antes que te engañé y ahora lo sabes Lo hicimos juntas Voz y piel Lo hicimos suave Lo hicimos Y lo hicimos bien Cianuro Me llamaste O lo imaginé O yo misma me nombré Cianuro para quedarme. tan adentro y que Marte no dejarte más. Cata cata las babas que van a atacar. Cabreada no indignada con las marcas que dejaban al pasar mientras intentaba tantas formas y lugares donde está. Sin separar descubro el odio bajo mis cáscaras, máscaras cargadas, declaradas, bastas y ejecutadas, declaradas, bastas y ejecutadas, descaradas. Cata cada vez que mis venas estallan de rabia. Cada puerta quebrada, cada garganta cerrada, cada estaca lanzada y encajada, pocas muecas, ninguna carcajada, varada, parada, anclada, vetada, ya la vez retada, frescura limitada, espontaneidad recortada, condenada a calcular. Soy fatal, soy mortal. soy letal soy capaz soy cristal soy metal soy tal cual soy real Hoy oh, yo misma me nombré. Gracias.